qué tal amigos hoy les traigo este pequeño truco para saber si nuestro teléfono este samsung a 51 es original o es modificado simplemente vamos a entrar a lo que es el teclado del teléfono eh, de llamadas vamos a marcar asterisco gato 0 asterisco gato y automáticamente nos tiene que enviar esta pantalla donde podemos ver este el touch el sensor este. Aquí, eh, vibración, cámara. Este, este menú oculto nos lo, nos lo va a mostrar este, oprimiendo el código secreto que, que les puse. De esa manera, nos vamos a dar cuenta si el teléfono es original, si el teléfono es modificado, eh, ya ha sido, o sea, si ya ha sido este, cambiado algún, algo del sistema, no nos va a permitir a, este, ingresar a esta. A este menú, aquí pueden ver que se pone en rojo Se pone en verde Y así le van le van oprimiendo esto, esto es lo que les va a aparecer cuando ustedes opriman Asterisco gato, cero asterisco gato De esa manera ustedes van a darse cuenta si, si su teléfono es original o es modificado Así es que solamente les quería eh, traer este pequeño truco para que hagan la cala, para verificar si su teléfono es original o modificado, así es que hasta pronto, nos vemos.